Más de 150 niños, 47 cocineros en un magnífico hotel como es el Anantara Villa Padierna. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias.